Este viernes hay una mesa peculiar La peculiar es que se hace normal. un mar, un grupo, pero a mí me da igual Todo se va por rimar, hasta el final fuera de esquizos, y campaña 28 de febrero Este viernes ya vamos a liar, en la riquita, en el arriguitown este viernes será para recordar Porque ya vamos a liar Y este viernes ya vamos a liar En la riquita, en la riquita. Local. Estamos sin pasta, no lo podremos pagar. ¿Quieres tus cobates si te quieres tacar. Y si estás encuentra el grifo nada más, no pongas excusa, tienes que asistir. Estos nuevos pues son muy de oír. Y si no te amo el rollo, tienes otra opción. Vende a una disco a pescar, cabrón. Y este viernes te vamos a liar. En la reguita, en el arriguita. En la reguita, la reguita un club y esta viernes una para recordar Pues de cruda te vamos a liar Y esta viernes vamos a liar en La reguita, la reguita un club y viernes una recordar Pues de cruda te vamos a liar